Por favor, abrid las Biblias por 2 Corintios, por favor. Nuestra lección será sobre este pasaje, 2 Corintios, capítulo 12. Lo leeremos en un momento. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es, ¿alguna vez has notado que siempre hay algo que te frena? ¿Alguna vez has notado eso? Siempre hay algo que te frena. Déjame explicarlo de otra manera. ¿Has notado que siempre hay una mosca en el ungüento? ¿Que siempre hay una o dos cosas que te impiden tener casi todo lo que quieres o tenerlo exactamente como lo quieres? ¿Lo tienes casi como quieres excepto por esto o aquello? Por ejemplo, tienes un gran trabajo y una gran familia, pero hay algo mal en tu cuerpo dolor de cabeza, diabetes o dolor de espalda o lo que sea, que interfiere con el disfrute total. Puedes decir, bueno, ya lo tengo todo, me siento afortunado, excepto por esas migrañas. O acabas de construir la casa que siempre has querido, y descubres que tu vecino tiene un perro que ladra constantemente. O ha decidido criar pollos. o has trabajado duro, has ahorrado, has criado a tus hijos, están casados, fuera, estás listo para viajar, finalmente y de repente tu padre muere, dejando a una madre enferma a la que cuidar las 24. O eres joven, fuerte e inteligente, pero luchas contra la depresión o tal vez tienes un pecado secreto que solo tú conoces, pero es solo comer tu almuerzo. Podría continuar, pero creo que se entiende. Parece que no importa lo que es correcto en nuestras vidas, siempre hay algo que le quita el brillo. Siempre hay algo que estropea lo que podría haber sido una situación ideal, perfecta. Nos pasa a todos. Por supuesto, no somos los únicos, como dije, y este no es algo nuevo en la vida. Incluso Pablo el apóstol, uno de los apóstoles más dinámicos, experimentó este tipo de decepción y escribió sobre ello, para nuestro beneficio. El apóstol Pablo fue indudablemente uno de los predicadores, escritores, misioneros y apóstoles más famosos. Quiero decir, hizo milagros. Dios lo usó para escribir una buena parte del Nuevo Testamento, fundó la mayoría de las primeras congregaciones de la iglesia del imperio romano. Fue responsable de romper las barreras entre judíos y gentiles. Ciertamente, Peter fue el primero en predicar a los gentiles, pero Pablo hizo mucho trabajo con ellos, especialmente dando el ministerio que le fue dado por el Señor. Todo este éxito, todas estas bendiciones en su ministerio, Todas estas cosas fueron templadas, sin embargo, con muchas decepciones y frustraciones. A menudo fue golpeado y encarcelado. Muchas veces la gente de la iglesia y de fuera de ella lo atacaban y se oponían a él. Varios de sus socios cercanos lo abandonaron. Cuando las cosas se pusieron difíciles, lo abandonaron. Parecía que sin importar las alturas que escalara al servicio del Señor siempre había algo que lo estropeaba, siempre había una fuerza negativa asegurándose de que la situación nunca fuera completamente satisfactoria. Su vida finalmente llegó a un punto crítico un día cuando a Pablo se le dio una visión especial, una revelación especial del Señor que literalmente lo sacó de esta dimensión y de alguna manera lo transportó al cielo o a la dimensión espiritual. Pablo describe la experiencia en 2 Corintios, capítulo 12. Está hablando de sí mismo en tercera persona, probablemente por humildad, pero dice de esta experiencia del capítulo 12 de 2 Corintios, comenzando en el versículo uno. Dice, Jactarse es necesario, aunque no es rentable, pero continuaré con visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre de fe que hace 14 años. No sé si de manera corporal o espiritual, no sé, Dios sabrá, tal hombre fue llevado hasta el tercer cielo. Y sé que tal hombre, ya sea corporal o espiritualmente, Dios sabrá, fue llevado al paraíso y escuchó palabras inexpresables, que a un hombre no se le permiten decir. Piénsalo por un momento. Imagina el sentimiento, la emoción absoluta de ser llevado al reino celestial mientras aún estás en tu cuerpo terrenal. Es una promesa para todos nosotros algún día. Pero imagina estar en esa dimensión mientras aún estás en tu cuerpo terrenal. Imagina la alegría, la sensación de empoderamiento, Imagina la gratitud, el fervor, la renovada fe que esto podría darle a alguien. Un chico estaría en llamas. Piensas que a veces estás en llamas cuando escuchas una buena lección o lees un pasaje de las Escrituras o algo así, crees que realmente estás en llamas. Imagina cómo estarías ardiendo por el Señor si estuvieras realmente en el cielo. La seguridad, el conocimiento. Quiero decir, si Pablo era un poderoso predicador y maestro, un ferviente misionero antes de esta experiencia, imagina lo que sería ser después de tal visión. ¿Qué impulso espiritual sería ver conscientemente y experimentar el cielo antes de morir? Justo cuando estaba espiritualmente arriba. Siendo espiritualmente invencible gracias a esta visión, mira lo que sucede. Mira lo que dice que viene justo a continuación, después de su experiencia en la cima. Baja al versículo siete. Dice, debido a la grandeza superior de las revelaciones, por esta razón, para mantenerme. Ahora se da cuenta de que está hablando de sí mismo. Quiero decir, le está diciendo a sus lectores, realmente estoy hablando de mí, dice, por esta razón para evitar que me exalte. Me dieron una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para evitar que me exalte. Tan pronto como estuvo en la cima, una espina, una restricción, un daño, una decepción, el Señor añadió a la mezcla. Hay mucha controversia sobre lo que le sucedió exactamente. A mucha gente le gusta debatir, ¿fue un problema de visión, una enfermedad? Pero, ¿a quién le importa lo que era físicamente? Lo que quiere decir Pablo es que para él, era una carga, era una restricción, era un daño, era una espina. Espina es la forma en la que se refiere a ella. ¿Qué importa si es un dolor de espalda, una migraña, mala visión o presión arterial alta, mareos, vértigos? ¿Importa lo que es? No importa lo que importa es que dice que era una espina en su carne. Algo que le causaba dolor y desvió su atención de la experiencia sublime que había planeado disfrutar a una molestia incómoda siempre presente. Aquí es donde los cristianos, parte la compañía con el resto del mundo. Para los no creyentes, cuando hay un problema, el objetivo es minimizar y eliminar las espinas tan rápido y tan dolorosamente como sea posible. Si no eres creyente y hay una espina, el objetivo es deshacernos de ella. Cuanto más rápido, mejor. Pero para los no creyentes, perdón, para los no creyentes, el objetivo final es la felicidad personal y no tener espinas. Es lo que todos quieren. Los cristianos, por otro lado, tienen un enfoque diferente, uno articulado por Pablo en su esfuerzo por lidiar con esta espina en particular. Creo que habla de cómo lidió con la espina que estaba estropeando su gran visión Quizá nos dé alguna información sobre cómo podemos lidiar con nuestras propias espinas que estropean las bendiciones y la maravillosa vida que podemos tener. Para los cristianos, hay tres posibles respuestas a los elementos que nos dañan en la vida, a las espinas que a menudo vienen a nuestras vidas. A amenazar nuestra paz, nuestra felicidad, a estropear nuestra satisfacción. Todas están en el pasaje. La primera respuesta de un cristiano a las espinas es rezar, rezar. El versículo ocho dice, con respecto a esto, imploré al Señor tres veces que me guiara, que me dejara. Pablo rezó una oración legítima para que se le quitara la espina. Siguió rezando hasta que consiguió algún tipo de alivio, algún tipo de respuesta. Quiero decir, resignándonos a las dificultades y obstáculos, a las espinas de la vida, no es necesariamente lo más cristiano que podemos hacer. Algunas personas piensan, que tienes una espina y dicen, bueno, supongo que es lo que el Señor quiere, lo aceptaré. Eso no es, creo que eso es conformarse es vivir de manera conformista. Está bien buscar eliminar las cosas que reducen nuestra alegría y satisfacción en la vida, nuestra paz y nuestra felicidad si hay una cura, la quiero. Si hay una solución, la quiero. Si hay una, solución, si hay una salida, muéstramela. Rezaré por ello. Habiendo agotado sus recursos naturales para tratar el problema, Pablo comenzó a llamar a la puerta del cielo a través de una oración de socorro. No una vez, y no me refiero a tres veces al día. Habla de que está llamando intensamente al Señor sobre este tema. La oración es nuestra herramienta más efectiva para eliminar las muchas espinas de la vida que a menudo estropean lo que podría ser una buena vida, o podrían marcar la diferencia entre una vida justa y una vida grande. A veces nuestras oraciones de alivio son respondidas, y simplemente continuamos de la forma en que éramos antes de que nuestra espina comenzara a causarnos dolor. Como mi madre solía enseñarme, si alguien te da algo, dale las gracias. Si el Señor responde tu oración, solo di gracias. No necesitas decir por qué, ¿por qué respondiste mi oración? ¿A quién le importa el por qué? Gracias, Señor, gracias. A veces, nuestras oraciones de alivio son respondidas, pero no de la manera que esperábamos. A veces, Dios elige dejar la espina en su lugar durante un tiempo indefinido. En estos casos, tenemos otra respuesta que Pablo describe en el versículo nueve y es la sumisión. El versículo 9 dice, y él, que significa Dios, me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti, porque el poder se perfecciona con la debilidad. Con mucho gusto, por lo tanto, prefiero alardear sobre mis debilidades, para que el poder de Cristo puede habitar en mí. Segunda respuesta a una espina, sumisión. En este versículo, Dios le habla a Pablo y Pablo le responde, y la respuesta de Dios a sus oraciones es recordar a Pablo el principio espiritual de que la espina ha sido enviada para enseñarle. Reza, dice, Dios, por favor quita la espina. Estás centrado en la espina y Dios contesta sus oraciones, Cómo explicándole a Pablo por qué la espina está ahí. La razón por la que se le ha enviado la espina es para enseñarle que el poder de Dios se ve más fácil, y claramente en una persona que es débil y dependiente de Dios que alguien que es fuerte y autosuficiente. ¿Qué lección para aprender? No había pensado en esto, pero qué lección para aprender en el Día del Padre. Porque, ¿no es eso lo que hacen los hombres? ¿No es eso lo que quieren los hombres? Quieren ser autosuficientes. No quieren la espina, porque si tienen una espina, pueden tener que depender de alguien. Así que no la quieren. Sabes, sería fácil para Pablo, el hacedor de milagros, el misionero prolífico, el maestro perspicaz, tropezar con el orgullo y la presunción debido a todos sus increíbles logros, y luego añadirle a eso haber estado en el reino celestial en forma corporal. Sería fácil para la iglesia exaltar al hombre, Pablo, por sus habilidades y éxito por encima de otros hombres. Pero esta espina lo redujo a depender de los demás para hacer su trabajo. Esta espina lo puso de rodillas para rezar pidiendo fuerza. ¿Por qué cuando somos felices y todo va bien, rezamos de pie, y cuando todo explota y se desmorona, entonces rezamos arrodillados? Me pregunto si las cosas irían mejor si nos arrodilláramos cuando las cosas van bien. Y damos gracias. A pesar de su gran éxito y prestigio en la iglesia, esta espina sirvió para revelar la verdadera fuente de su poder en el ministerio. Esta espina fue un recordatorio constante que la suya era una vida frágil sostenida delicadamente por la mano de Dios. La sumisión de Pablo no fue necesariamente una sumisión a la presencia de la espina. Eso es lo mejor que los incrédulos pueden hacer cuando tienen una espina que no desaparece, simplemente aceptan su presencia constante y siguen adelante. Eso se llama estoicismo, no es cristianismo. No. La sumisión de Pablo era por el propósito que Dios tenía de permitir que la espina entrara en él y permaneciera en su vida. No aceptó el dolor, aceptó el propósito, el propósito de la espina. Este tipo de respuesta es una respuesta de fe. Es lo que dice cuando responde al Señor. Se somete al cambio de circunstancias, el cambio que ha tomado su vida a causa de la espina fue más allá de la espina. Dejó de ser un hombre fuerte e independiente y pasó a ser un hombre físicamente débil y dependiente y se sometió a la nueva demanda de Dios de él. Te preguntas, ¿qué demanda es esa? ¿Que sufra? ¿Qué demanda está haciendo Dios de él? ¿Que acepte la espina y deje de quejarse y quejarse? No, la demanda es que ahora sea testigo de Cristo a través de su debilidad, en lugar de a través de su antigua fuerza. Esa es la demanda. En lugar de estar deprimido y enfadado o negarse a aceptar la nueva realidad, Pablo ve la oportunidad de revelar a Cristo de una manera que no podía hacer antes. Y es a través de sus debilidades. Como cristianos, nos sometemos a las espinas de la vida aprendiendo a glorificar a Dios y servir a Cristo como personas con espinas. ¿Ves la diferencia? Algunos simplemente aprenden a vivir con sus espinas. Lo hacen lo mejor posible. Pero los cristianos como Pablo son llamados, no solo a sacar lo mejor de la vida con sus espinas, están llamados a glorificar a Dios a pesar de sus espinas. ¿Cuáles son las respuestas que hace Pablo a la espina de su carne? Uno, oración, dos, sumisión, y finalmente, cuando llegan las espinas de la vida, nosotros como cristianos podemos hacer otra cosa, elevarnos por encima. Podemos elevarnos por encima. Versículo 10, Pablo dice, por lo tanto, estoy contento con las debilidades. ¿Qué dijo? Acaba de dejar de llamar a la puerta del cielo diciendo, quítame esta espina y un par de versos más abajo dice, por lo tanto, estoy contento con las debilidades, con los insultos, con las angustias, con las persecuciones, con las dificultades, por Cristo. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Destaquemos eso, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque no queremos ser débiles. Nos gusta decir, cuando soy fuerte, soy fuerte. No nos gusta decir, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando digo subir por encima, no quiero ignorar el problema, ni pretender que no existe o tratar de ser una persona sin espina. Mira lo que dice Pablo. Está contento con sus debilidades, la espina particular por la que rezaba. También está contento con todas las otras espinas que ha tenido que sufrir. Los insultos son una espina, la angustia, la persecución son espinas. Reconoce que es un hombre con muchas espinas, y, sin embargo, está contento. Espera un momento, ¿hay algo mal? ¿No es satisfacción lo que estamos buscando? ¿No es satisfacción lo que creemos que vamos a encontrar cuando nos quitemos todas las espinas, todas las restricciones, todos los daños? Si podemos deshacernos de todas esas cosas, entonces estaremos contentos. Pero Pablo dice, sí, ¿ves todas esas espinas? Estoy contento con ellas. ¿Qué es, un masoquista? Continúa reconociendo que soporta las espinas, y aquí está la clave, por el amor de Dios. Ahí está la clave, ahí mismo, soportar las espinas por amor de Dios. Ser debilitado a causa de Dios. Eso lo que le hace fuerte. Este hombre con tantas espinas encuentra satisfacción y Fuerza, igual que la gente lo busca eliminando todas las espinas, él lo encuentra dejándolas adentro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está. Soportar las espinas por el amor de Dios, es decir, con y para la fe en Jesús, te da la misma, alegría y fuerza, que eliminar todas las espinas debe darte. La única diferencia es que nunca puedes quitarte todas las espinas. Siempre están ahí de una forma u otra. Eliminas una, aparece otra. Para un cristiano, someterse a las espinas de la vida que Dios elige dejar en tu carne, las espinas de la vida que Dios elige dejar en tu vida, es la manera de elevarse por encima de la búsqueda de la felicidad y el poder y finalmente ganar para uno mismo felicidad y verdadera fuerza a través de Cristo. A menudo decimos, bueno, me muestro a Cristo a través de mi debilidad y siempre pensamos, mi debilidad es que no soy perfecto. Creemos que esa es la debilidad, no soy perfecto. Pero trata de mostrarte a Cristo a través de tus fracasos. Intenta mostrarte a Cristo cuando el médico dice, no podemos hacer nada por ti. O trata de mostrarte a Cristo cuando tu pareja no sigue contigo, porque está enfermo o se ha ido o lo que sea. Pruébalo. Cuanto más débil estoy, más fuerte está Cristo en mí. Cuanto menos de mí soy, más de Él se hace visible. Cuanto más pobre soy en este mundo, más rico me convierto en Cristo. Cuanto más espinosa se vuelve mi vida, mayor es mi dependencia y, en consecuencia, mi satisfacción está en Cristo. ¿No lo vemos? Cuanto más dependo de Dios para todo, más satisfacción y paz encuentro. A veces, Dios tiene que empujarnos poniéndonos algunas espinas. Dicen que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. De la misma manera, Parece que todos quieren más a Jesús en sus vidas, pero nadie quiere las espinas que lo traerán. No siempre nos damos cuenta, pero la respuesta de Dios a la oración de Pablo sigue siendo la respuesta a nuestras propias oraciones diarias sobre las diversas espinas con las que todos luchamos. Cuando aplicamos estas palabras a nosotros mismos, vemos que la gracia de Dios es suficiente en todos los sentidos ahora, como fue para Pablo entonces. Por ejemplo, su gracia sigue siendo suficiente para suplir cada una de nuestras necesidades. No fue solo cosa del primer siglo. Es algo para siempre. Ya sea comida o refugio o ayuda con problemas y enfermedades, Dios todavía nos ayuda con su gracia, que es ilimitada. No hay necesidad de confiar en las riquezas mundanas o en el poder del hombre. La gracia de Dios es capaz de suplir todas las necesidades. Solo necesitamos preguntar y creer que Él escucha. Su gracia es suficiente para cubrir nuestros pecados. Jesús murió una vez por todos nosotros, por todas las personas y por todos los pecados. Y Juan, hablamos de ello la semana pasada, 9 y 10. Cuando acudimos a Dios a por perdón, démonos cuenta de que su gracia cubre cada pecado que has cometido. No hay que temer, no hay que preocuparse. porque alguien que ha sido cristiano durante 20 años debería preocuparse por el pecado? Siempre debemos vigilar el pecado, por supuesto. El tentador siempre está en el trabajo. El tentador siempre está tratando de distraernos y seducirnos. Así que, debemos estar en guardia, pero no preocupados. Hay una gran diferencia. Todavía es suficiente para completar nuestra transformación final. Lo que la ley no pudo lograr, la gracia de Cristo lo completa en su totalidad. Leí otro pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4, Pablo dice, lo que la ley no podía hacer, débil como era a través de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo a semejanza nuestra y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado de la carne, para que los requisitos de la ley pudieran cumplirse en nosotros. Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Nuestra resurrección final a la gloria, y exaltación a la diestra de Dios es impulsada por la gracia y hay suficiente para transformar a cada creyente en un ser eterno. No es sorprendente que Dios nos haya dado no solo la resurrección de Cristo para confirmar nuestra fe en Él, sino que también nos ha dado la experiencia de Pablo, un hombre normal como nosotros, Pablo no era Dios hecho hombre que era Jesús. Pablo era un hombre normal como nosotros y, sin embargo, estaba en el cielo viendo y escuchando cosas que dice que no debemos decir, ¿por qué? Porque no podemos hablar de estas cosas, son demasiado maravillosas. Sin embargo, tenemos ese ejemplo para alentarnos. Pablo el apóstol aprendió que lo que necesitaba no era el alivio para su espina o más fuerza para vencerla, sino la comprensión de que si él tenía la gracia de Dios, tenía todo lo que necesitaría para lograr todo lo que siempre deseó en Cristo. Te pregunto esta noche, ¿tienes la gracia de Dios en tu vida? Comienza a trabajar en ti cuando te sometes a su orden para creer en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, únete a Él en las aguas del bautismo, comienza ahí. Sigue trabajando en ti cuando te sometes al plan que Dios tiene para tu vida, sea lo que sea, cualesquiera que sean las espinas incluidas. No es que Dios haya cometido un error, no es que Dios te haya olvidado. No es que Dios haya perdido la pelota de alguna manera cuando se trata de tu vida. Estás exactamente donde se supone que debes estar, si eres cristiano. Si no eres cristiano, se supone que debes estar en Cristo. Pero si estás en Cristo, estás exactamente donde se supone que debes estar. Completa esta gracia, completa su trabajo, cuando Jesús regrese a por ti en la muerte o en la gloria para la transformación final y eterna. Estoy tan ansioso, Deseando ser yo sin mi pecado. Estoy deseando verte sin pecado. Que podemos tener compañerismo, donde ninguno de nosotros esté sujeto al pecado nunca más. Quiero decir, tenemos una comunidad maravillosa aquí ahora y aún así somos pecadores. Somos pecadores perdonados y, sin embargo, tenemos esta maravillosa comunión. ¿Te imaginas lo maravilloso que sería si eliminamos la debilidad de la carne y tenemos el cuerpo glorificado sin pecado, sin referencia al pecado, lo maravilloso que sería? En realidad lo llaman cielo por una razón, la gracia de Dios es suficiente para ti, y si necesitas someterte a su gracia o responderle de cualquier manera esta tarde, ya sea para ser bautizado o para ser restaurado, para hacerte miembro de esta congregación para que puedas estar bajo el liderazgo de nuestros mayores, y darnos la mano derecha del compañerismo si es lo que necesitas hacer. Sea lo que sea, te animamos a que te presentes ahora.